bien amigos artistas bienvenidos a un nuevo video tutorial de dibujos en esta ocasión haremos eh, una portada eh, utilizando una imagen de Dragon Ball Super y a esta le anexaremos los datos de, de la persona que va a llevar eh, este cuaderno a su colegio pues eh, vamos de regreso a clases ya muy pronto estamos a puertas ya casi de entrar otra vez a las funciones escolares y entonces en Leoar nos hemos dedicado a realizar eh, portadas para que tú sorprendas a tus amigos con eh, unas excelentes ideas listo entonces eh, aquí tengo los botoncitos que he mandado a hacer para el canal si ¿sí? posiblemente nos estemos donando regalando a aquellos seguidores que lo deseen y entonces eh, vamos a iniciar con el dibujo de nuestra portada o carátula para marcar el cuaderno el día de hoy Vamos a iniciar con el dibujo, yo voy a utilizar por aquí este rollo de, de cinta como para hacer el boceto inicial a lápiz, me gusta iniciar siempre dibujando a lápiz porque el lápiz nos permite corregir algunos errores que cometamos entonces siempre eh, voy a tratar de iniciar haciendo eh, un bosquejo paso a paso para que Tú puedas seguirlo y puedas ir eh, dibujando con más facilidad. Listo, entonces, vamos a iniciar. Voy a trazar una línea eh, muy suave. Hay que mantener el lápiz muy suave para poder, eh, en el caso de que tengamos que borrar, entonces eh, sea fácil. Listo, eh, ahora sí con estas líneas iniciales y de pronto trazando otra en la, en la mitad para hacer una división de donde queremos que queden las partes de nuestro personaje que en este caso es eh, Vegeta, Super Saiyajin, eh, Dios Azul entonces eh, quede genial y pueda eh, ser de todo nuestro gusto listo, entonces vamos a dibujar Thank you. entonces acá ya tenemos nuestro boceto terminado viene el proceso de la delineación vamos a delinear el personaje y luego vamos a borrar el lápiz para borrar el lápiz hay que tener cuidado hacerlo suavemente para no ir a arrugar el papel y es importante que a la hora que estén dibujando eh, no tracemos líneas muy fuertes porque esto va a marcar, digámoslo así, eh, una cicatriz en, en el papel que va a ser difícil eh, luego eh, quitar. Entonces los bocetos los hacemos con un lápiz preferiblemente que nos deje eh, borrar fácilmente. Un lápiz delgado puede ser un número 2 y trazar líneas muy suaves. Listo. Entonces vamos a delinear. Muy bien, ahora borraremos borraremos eh, el lápiz Y miraremos los detalles finales que tenemos que hacer con el delineador Para eso me gusta utilizar este borrador Aunque está un poco pequeño Me gusta utilizarlo, es un borrador Que se llama algo así como migas de pan ¿sí? y, y es muy suave Y me ayuda mucho para que eh, quede muy limpio el dibujo Este se está acabando porque lo he utilizado muchas veces Pero entonces eh, es muy bueno Y aquí tenemos eh, entonces finalmente nuestra portada Me parece a mí que quedó espectacular Con esto vas a descrestar a tus compañeros y a tus amigos en el cole Listo, no olvides suscribirte a Leo Art Drawings Listo, eh, darle me gusta a los videos Deja tu comentario, dime quiero que hagas dibujos sobre esto, sobre aquello Tu caricatura favorita, tu programa favorito, una canción, no sé lo que tú desees lo dibujamos. ¿Listo? Eh, recomiéndame con tus amigos para que hayan más tutoriales. Vamos a tratar de hacerlos muy paso a paso. Mostrando eh, lo más detallado posible para que tú puedas eh, hacerlos eh, al pie de la letra. Y te queden más geniales de los que Leo Arlo hace. Entonces, ya saben amigos, vamos a suscribirnos. Y vamos a dejar el like. No olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que estaremos subiendo, que van a ser más frecuentes. Listo, bye bye. Nuestro próximo video tutorial. Chao, chao.